Hola bueno, amigos de YouTube, les traigo otro video de cómo iniciar nuestra computadora MacBook por una memoria USB en mi caso, mi computadora no tiene disco duro se le averió el disco duro pero, ¿cómo iniciaremos esta computadora con una memoria booteable bueno, en mi caso yo puse el Ubuntu aquí simplemente tenemos que introducir nuestra memoria en el caso de que vayamos a iniciar por un CD tenemos que presionar la letra C varias veces hasta que inicie el CD, pero en el caso de la USB simplemente conectamos la USB y encendemos nuestra PC y ella automáticamente reconocerá la memoria bootable e Iniciará el sistema operativo que tenemos en ella, que en este caso es Linux Ubuntu. Como podemos ver, ya ella reconoció la memoria USB. Y está procesando el sistema operativo. Dice que si queremos probar el sistema operativo... Y le damos que sí, que vamos simplemente a probar para iniciar nuestra PC con Linux Ubuntu, ya que nos puede ayudar en caso de que necesitemos hacer algún trabajo o algo. Vemos la computadora. Está procesando el sistema aún. Está leyendo el sistema. No se preocupen si dura un poco. Se puede demorar un poco. Puede tardar un tiempo. No se preocupen. Vemos que ya está iniciando el sistema del Linux Ubuntu. Esto nos puede ayudar bastante. Cuando no tenemos disco duro cuando simplemente nuestro uno se daña como en mi caso no se esperen eso puede tardar un tiempo pero inicia rápido ya tenemos el sistema iniciado con la memoria y aquí podemos Entrar Y navegar y hacer todo lo que queramos Tendrán que conectar un cable USB Un cable De red Porque Como no tiene driver ni nada No reconoce las redes inalámbricas Pero eso no. Ya que tenemos nuestra PC iniciada No simplemente tiene que ser con la computadora MacBook puede utilizar un su USB puteable con cualquier tipo de computadora que tenga ausencia de disco duro, que no tenga disco duro que se le haya dañado pero en este caso lo hice con la MacBook para que podamos ver si eres de lo que nunca ha usado Linux y simplemente lo hiciste para poder usar tu computadora que no tiene disco duro, tiene salvación ya que puedes usarlo con Linux Ubuntu puedes usar con Linux Ubuntu tu computadora para poder seguir utilizándola y no dejarla en el abandono y para apagar este sistema simplemente vamos donde está esa herramienta esa tuerca y le damos clic y dice apagar vamos a apagar a shoot down, y le damos a enter Y ya podemos sacar nuestra memoria v5 será todo mi video hasta la próxima